Estamos con el viceministro Carlos Schlink, el viceministro del Tesoro, viceministro, ¿cómo me escucha? Buenos días, bienvenido a Fides. Muy buenos días, John. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los radioescuchas, lo escucho muy bien. Viceministro, ¿qué ha sucedido esta mañana en la Asamblea Plurinacional que es motivo de nuestra atención periodística esta mañana? Sí, comentarle, John, que esta mañana a las 8.30 fuimos convocados al Ministerio de Economía para hacer la defensa de la ley del crédito que el Fondo Monetario Internacional ha otorgado a Bolivia y, bueno, estuvimos ahí por el lapso de dos horas aproximadamente de ocho y media hasta las diez y media de la mañana eh, haciendo las explicaciones respectivas, ¿no? Y evidentemente aquí hay un tema de fondo ¿no? que es obviamente de nunca acabar el tema político, que lamentablemente los diputados, todos los 12 diputados titulares en la comisión de planificación decidieron rechazar este proyecto de ley, este crédito que el fondo monetario internacional le ha otorgado a Bolivia. Yo quiero comentarle, John, de que este crédito uno, uno de los argumentos de que los diputados hablaban era que no tenían la documentación de respaldo respectiva, no sabían las condiciones del crédito. Y okay. ellos saben muy bien ¿no? que para mandar un proyecto de ley, lo mínimo que nos van a exigir la secretaria es el informe técnico y el informe legal. Y en el informe técnico están todas las condiciones del crédito, para que usted y la población conozca, este crédito es de 240 eh, millones de, de derechos especiales de giro, que son aproximadamente 327 millones de dólares, son por un plazo de cinco Cinco años, tres años y tres meses eh, sin cobro de intereses, solamente aportes de capital y la tasa de interés es del 1%. Para que usted conozca, John y la población, este crédito no tiene ninguna de las condiciones que eh, aprobaron. En, desde el 2007 hasta el 2019 230 créditos que aprobó el movimiento al socialismo más de 17 mil millones de dólares y en épocas de bonanza esas condiciones no son obviamente insuperables con relación a todos esos créditos, es decir que este crédito del Fondo Monetario Internacional nunca lo hemos tenido nunca con esas condiciones económicas aún así y con la crisis que tenemos de recursos el, la Cámara de Diputados en la Comisión de Planificación decidieron rechazar el proyecto de ley tomando en cuenta, ¿no?, de que el Tesoro está con serios problemas, obviamente, de recursos, porque no se olviden de que el anterior ministro, eh, que ahora es candidato a la presidencia, Arce Catacora, dejó eh, hueco financiero en la economía, en las finanzas de la cuenta única del Tesoro, de aproximadamente mil 18.500 millones de bolivianos, es decir, se gastó la plata de más de 160 entidades públicas que dependen de la cuenta única del Tesoro, ese es el hueco financiero que nos dejó, y una deuda aproximadamente de mil millones millones de dólares, deuda a empresas públicas por caminos, por carreteras, por temas de agua, de electrificación, desarrollo productivo, pro proyectos piscícolas en fin, son un sinnúmero de proyectos, y entre ellos también pagos a combustibles desde febrero de 2019 que no se había hecho y que eran manejados por el anterior ministro. ¿no? Ahora, Entonces... el viceministro, perdón, para hacer un pequeño resumen de esto, ¿este crédito del Fondo Monetario Internacional ascendía a cuánto, me reitera la cifra, por favor? La cifra del contrato es de 240 millones de derechos especiales de giro, es una moneda que se maneja a nivel internacional, eso equivale a 327 millones de dólares. Estos recursos, John, ya fueron transferidos al país, están en una cuenta, no se los ha utilizado, porque uno de los requisitos que se necesitan para poder utilizar los recursos es la ley. ¿no? Esto se hace de manera automática, el Fondo Monetario una vez aprueba en su eh. Respectivo, como Bolivia es un país accionista del Fondo Monetario, le hacen los desembolsos en cuentas eh, especiales. ¿no? Y bien, ahora, viceministro, ¿para qué eran estos 327 millones de dólares? Principalmente para eh, la lucha contra el coronavirus, ¿no? eh, eh, Para eso fue la solicitud, ¿no? Porque estamos hablando que esto se solicitó aproximadamente a fines de abril, cuando el coronavirus estaba en, recién comenzando, si usted quiere, en nuestro país, entonces hicimos las gestiones respectivas para solicitar apoyos presupuestarios que permitan la lucha contra el coronavirus, ahí estamos hablando obviamente de todas las medidas que hemos eh, ido aplicando desde la administración central, eh, como por ejemplo, ¿no? El tema de de los insumos, laboratorios, pagos de ítem de médicos que han ido a todos los departamentos entre ellos también los pagos de los bonos, pues no se olvide que son casi nueve millones de personas que se han beneficiado con los bonos y que hemos tenido que crear un crédito puente con el Banco Central de Bolivia hasta que nos lleguen los recursos externos, ¿no? porque el Banco Central de Bolivia nos presta plata pero es de corto plazo, hablamos de un, un año aproximadamente, dos, entonces eso es lo que nosotros eh, queríamos consolidar con esta gestión eh, que se realizaron con los organismos internacionales para Ajá. poder acceder a estos créditos. ¿no? Ahora, viceministro, ¿cuáles son las razones que se expone en esta comisión de planificación de la Asamblea Plurinacional para no haber aprobado el crédito y que no se pueda utilizar esta plata? Por ejemplo, la presidenta, la diputada Choque, dijo que faltaba de información porque eh, no tenía las condiciones del crédito y del endeudamiento. Nosotros desvirtuamos totalmente eso, como le mencioné anteriormente, el informe técnico tiene todas las condiciones de crédito que se las he explicado, no es a cinco años, 3.3 meses, 3 años y tres meses de gracias, no se paga ni una eh, tasa de interés y eh, a partir del cuarto mes, del, del, del cuarto año, empezamos a pagar, obviamente, una tasa de interés del uno por ciento. Esa ese crédito nunca se lo ha tenido en nuestro país con esas condiciones económicas, ¿no? Entonces se lo explicó luego. Me, nos pidió de que les presentemos un un decreto supremo para que respalde y el contrato de crédito. Se le explicó a la presidenta y también el diputado Chambi, que fue el que más incisivo fue en este tema, de que este crédito, al ser Bolivia un accionista del Fondo Monetario Internacional, no requiere ni de decreto supremo ni un contrato de préstamo. Entonces, lo único que requieren es el tema de la ley, ¿no? Para consolidar el tema de, eh, de, del crédito ¿no? después el diputado Cuellar también nos pidió de documento y dice que nosotros nos hacíamos la bula, le presentamos el informe legal donde le explicamos cada punto del decreto supremo respectivo que nos permite hacer justamente este tipo de crédito, las leyes y bueno, ellos se cerraron y bueno, ya empezaron a hablar de otros, otros temas, ¿no?, de tinte político, ¿no?, como el tema de los ahorros de IEPFB como es el tema de la compra de los Viceministro, químicos, sí. Viceministro, disculpe, estos 327 millones de dólares nos dice que ustedes pensaban destinados para el tema de la lucha contra el COVID. ¿Qué se pensaba específicamente hacer con esos 327 millones? Bueno, como usted sabe, ya se han hecho las contrataciones de médico en todos los departamentos. no. Entonces, parte de eso es eh, la compra de insumos, la compra de equipos que se necesitan en los hospitales, que se lo ha estado realizando, también el pago de lo que viene a ser el tema de salud. Eh, todos son apoyos presupuestarios específicamente para la lucha contra el COVID y entre ellas también las medidas de pagos de bonos hasta donde haya alcanzado los recursos y, otramente los otros apoyos presupuestarios que, hemos, que, que, que supuestamente vamos a tener con los otros organismos internacionales para poder cubrir ese hueco financiero que nos dejaron. Bien. Viceministro, muchísimas gracias. Estaremos sobre este tema. 327 millones del Fondo FMI, que en la Comisión de la Asamblea le dice no al gobierno para ser utilizado. La plata ya está aquí. La plata habrá que devolverla, me imagino ahora, ¿no? Sí, vamos a ver cuáles son los mecanismos a seguir, estimado John y se, vamos a seguir obviamente trabajando con eh, el Banco Central y los organismos internacionales para seguir buscando recursos, porque lo que queremos es seguir preservando la estabilidad económica como hemos trazado de hacerlo hasta ahora. no Gracias, viceministro del Tesoro, Carlos Schilling Un abrazo y buenos días. Gracias por informarnos.